Este es el canal de dibuitos Y yo les voy a mostrar mi casa de sueños. Síganme. Bueno, voy a. Esta es la puerta principal. Y vamos a entrar a nuestra casa, donde están algunos invitados. ¡Baby y sus invitadas monstruos! Bueno, los voy a invitar a pasar a mi casa. ¡Vamos! ¡Entren! ¡Ustedes primero! Bueno, esta es mi casa. Por acá está el cuarto de las niñas, Chelsea y Kelly. Y pues acá está la cocina. Así que les mostraré el piso de arriba. Acá también podemos ver mi patio que tiene animalitos. Y ahí está mi amiga Serisienta. Sienta. soy la amiga de Barbie y los invito a pasar momentos divertidos conmigo. Hola, pues yo les voy a presentar a mis a mis hermanas menores y algunas de sus amigas. Empecemos con Kelly. Hola, me llamo Kelly. Y este es mi juguete Pablo. Y este es mi juguete Pablo. Y les invito a saber más de mí. Hola, me llamo Pamela y soy hija de Pocahontas. Este es mi juguetito que se llama Lizzie. Y los invito a ver más sobre mí y acompañarme en muchas travesuras. Hola, me llamo Chelsea Roberts. Y los invito a ver más sobre mí y aventuras sorprendentes. Porque cada día tenemos muchas aventuras. Así que... ¡Sigamos! Hola, me llamo Stacy y yo soy la hermana mayor de las pequeñas. Bueno, no como Barbie. Pues soy la mayor de las pequeñas y amo a jugar fútbol. Es mi, es mi deporte favorito y pues, si quieren, algún día les puedo enseñar fútbol, si quieren. Hola, yo me llamo Katherine y soy la mamá de Pocahontas. Yo estoy acá como capilota. Como yo soy la más grande, me tengo que ir acá atrás. Acelera el chofer, que le persiguiendo la mamá de su. Oh. Acelera el chofer, acelera. Ella es Taffy. Ella es Jimena. ¿Eh? Es Max. Ellos litas y jugando. Bueno chicos, yo acá estoy con un búho que está en el elevador. Acá está mi amiga Jimena. Igual que un cachorrito que estaba abajo. Hola, yo soy Jimena y, mi, y temo a todos los monstruos. Nací en el mar Caribe y tengo el pelo de coroles, de colores porque soy una sirena. <ríe> a ver si me encuentran a mi otra amiga. Soy Catalina. Yo soy Rosa y soy una invitada. Soy una araña. Mi madre es reina de los Arañas y mi padre es Spider-Man. Por eso tengo muchos brazos. <ríe> tengo el pelo rojo porque soy una viuda negra. <ríe> Amo las fresas. Es como si fuera mi comida favorita. ¡Mmm! Mi amiga Catalina ama el melocotón. Ay, amiga, ¿ya sabías eh. que las flores son muy bonitas? Ah, sí. A mí me encantan las flores rosas. También, mí, pero me encantan más las rosas. Ay, a mí las rojas. ¿Y a ti? ¿Te gusta el melocotón? Sí, me encanta. Es mi puta favorita. Y a ah, ti. La mía es la fresa. Porque es roja y jugosa. Oh. Bueno, nosotras ya los presentamos. Vamos a seguir a la plática. Porque sí, para informarnos de todo. Bye. Bye. <risa> bueno, ¿sabíamos que la ropa de París es la más hermosa? Ah, este vestido es de París, Francia. Pues esta falda también, yo me la compré. Ay sí, te quiero contar algo súper padre. ¿Sabes cuál es mi foto favorita? ¿Cuál? Ah, pues la mía es la cereza jugosa. Oh, wow. ¿Y la tuya? La mía es la naranja. ¡Ay, la adiviné, la adiviné! Bueno, ¿sabías de que la naturaleza debes... hay que protegerla? Mm, sí, es muy cierto. Eso es la fruta y las Sí, también flores y todos los recursos que necesitamos. ¡Oh! Ya voy a terminar la universidad. ¡Oh! Ya que se acabó la secundaria. Ah, oh, ¡Qué malos de ser la hermana menor de Barbie! ¡Solo tengo... ¡Soy Skipper! Pues siento que Babi tiene todo. <risa> claro, claro. Tiene una casa de sueños, tiene casi todo lo que quiere. También los de nosotras. Bueno, nosotros hay que platicar, ¿sabes? platicar, porque si ya no, ya se van nuestros amigos. Así que. Hola, Hola. yo soy Juntos. Y yo soy Mickey. Y yo soy la mamá de Melissa. ¿Te gusta <risa> y... la moda? Claro, bueno, no, me pongo lentes porque lo muy chiquito no lo puedo ver. ¿Cuál es tu fruta favorita? Ah, me la creo... vi a la fresa. Uy, oh, es que yo tengo muchas y yo no sé. Ah, pues y tus acciones. Pues me gusta el durazno, el mango y muchas frutas más. ¿Usted bueno. qué fruta le gusta? Sí, bueno. Así que, bueno, nosotras hay que platicar. Hola, Baby, ¿cómo estás? Muy bien, acabo de llegar. Eh, mis, qué bueno que mis hermanitas están jugando felices. Les gustan mucho las mascotas. ¡Guau! Wow. ¿No que es que tú tienes todo? ¿Una casa de sueños? Casi todo lo que quieres. Ay, por favor, no es todo. Sí, tienes una casa muy grande. Eso es cierto, lo que dice Barbie es cierto, no tiene todo. Por lo menos, ella tiene cariño y amor. Es cierto. eso Es dolor. Sí. Bueno, nosotros tenemos que informarnos de todo, porque como hoy ya existe los celulares, te... en mi tiempo no existía tecnología, así que yo tenía que... Pues en mi libros. tiempo sí es tía. Bueno, ¿por qué no les... Preguntan a los de arriba Ellos saben mucho de tecnología Sí, es cierto Bueno, nosotros estamos viendo ¿No? el anochecer que parece las estrellas Y está muy bonita Sí, chicas, es... estamos aquí viendo <risa> Este es el mejor lugar para ver esto Porque es cuando es esto. noche y cuando se oculta el atardecer ¿Sí? se puede ver las estrellas Sí, a mí ya me ha estado un poco de sueño, chicas de Esma. somos y como dijeron, sí. somos expertos en la tecnología siempre nos actualizamos y sabemos todo, todito, por eso nos dicen unos inteligentes ah, y yo soy Lili la hermana de Ken que se está durmiendo si, sí, me estaba mi... durmiendo un poco chica, y soy mayor por dos minutos solamente, solamente me dormí un poquito no yo me soy durmí. Michelle Sí, hola Michelle yo soy la hermana mayor de Ken, ¿Lily? Siempre me mandan a cuidar a mis hermanas a mí. <risa> Michelle también el... es su hermana, pero yo soy la mayor. Por... Ah, ¿Qué sueño tengo? tengo. Ah. Ya me pasó. Creo que me gusta te... tener sí, que quedar cuando me una mandan pillinada. a cuidar a mis hermanas. Me da sueño a mí yo también. No, Yo sí. no tengo sueño. Yo no tengo sueño. Pusiera hacer una fiesta. Pari, pari. Pari, fiesta fiesta, party fiesta Eh, eh, eh, eh Eh, eh, ¡Alócate! Sí, sí, sí. Party fiesta, party sí. fiesta, sí sí, sí. Party fiesta. Sí, sí, sí Party fiesta, sí ¿En dónde sí, estará Barbie? Barbie? Le he estado esperando Ay, que dejaron plantado Llegué, no. llegué <risa> <risa> Es tarde pero llegué tarde llegué cinco minutos tarde pero llegué es que ya sabes cómo tengo mil trabajos cómo le hago todos me preguntan ¿Por pero qué eso mucho no se paga la casa sola te escuché mil trabajos y me desmayé <risa> qué Déjate dormir, o si no, mamá te tendrá que cargar otra vez como bebé Qué gracioso, mi mamá te va a cargar como bebé Es que Ahora, soy un bebé todavía, Y que me ve un poco ven. desarrollado, soy un bebé Es que soy menor, hasta Michelle, Michelle solo es baja de esta altura, pero Michelle es la del medio, ¿qué? Sí, mejor levantemos las manos como barrio para dormir. Entonces... Ay, Qué bueno que por fin se durmieron mis hermanas. Oigan, de todos estos... ¿Quién durmió mis hermanas? Yo no, levanto mis manos. Nadie durmió. Ir a la escuela o... mañana. No van a descansar. Ni tampoco van a estar con todas las ojerotas. ¿Quién las tiene que dormir? ¡Hay que hablarle a A ¡Adaña! No, yo digo que a Coral. Estamos cerca. Yo, yo, tía, Mickey. Yo, yo, digo, digo. yo digo que ya no las despierten a las chicas. Ya están dormidas. Pero si... Uh, game, tienes toda la razón. Se estaban durmiendo jugando. O pregúntale a Pocahontas. Sepa, las niñas se durmieron jugando, los perritos estaban vigilándolas. O la Sofía. Yo, yo que sepa, las niñas estaban haciendo party fiesta. Con los perritos decir party fiesta, sí, sí, per, perrito, sí, sí, perrito, sí, sí, perrito, sí. esto en el próximo capítulo.